Saludos, soy Israel Banger. En esta hora les quiero mostrar la forma de para eh, aumentar la velocidad del ventilador de la consola Xbox 360 o para disminuirla. Eh, en este caso eh, les voy a dejar un link en la descripción de este tutorial para que descarguen un archivo. Eh, se los voy a dejar sin anuncio directo para que no se tarden. Una vez descarguen este archivo van a dar clic derecho, les traer aquí. Lo, eh, se le va van a salir estos dos archivos set este es menu pero este, por este no este no lo vamos a usar ahora solo vamos a usar estas launch entonces vamos a conectar la usb y la vamos a formatear fat 32 formato FAC32 una vez conectemos la usb vamos a irnos allá para formatearla vamos a clic esto, aquí vamos a escoger el formato FAT32, vamos a dar clic en Iniciar, Aceptar, luego clic en Aceptar, Cerrar y vamos a copiar este archivo y vamos a abrir la usb y la vamos, lo vamos a pegar aquí Una vez que lo hayamos pegado vamos a pulsar la usb y nos vamos a ir a la consola para que tengan mejor visión y vamos a insertar la USB una vez que hayamos insertado la USB vamos a proceder a ir allá a la configuración, una cosa, si ustedes tienen un free Steel, eh, eh, se van a la opción que dice archivo que está, es muy fácil encontrarla ahí en el, en el menú de inicio, la interfaz que está de inicio, pero si es en aurora van a presionar en el mando, en el control, el botón que dice BAT que está junto al botón que tiene el logo del boss no el estar sino el que está al otro lado mano izquierda van a presionarlo y luego aquí vamos a darle clic en eh, gestor de archivo una vez que le demos clic en gestor de archivo vamos a buscar vamos a irnos hasta el apartado usb y luego vamos a dar clic allí y luego que estemos aquí vamos a dar clic en DAS LAUNCH Luego vamos a dar clic en INSTALLER Luego vamos a dar clic en el archivo .es, .es para ir allá a la interfaz Una vez que estemos aquí en la interfaz vamos a presionar el botón R2 Otra vez presionamos Redo y vamos a darle en el apartado que dice sistema, informe del sistema. Vamos a dar clic ahí, vamos a dar a ahí y luego vamos a, con la crucetica, no el análogo, vamos a dar hacia abajo, hacia abajo hasta que se nos pase a la opción donde dice CPU, velocidad ventiladores y ya estando allí que de nuevo yo la, el, el cuadrito que está ahí aquí eh, estando allí vamos a aumentar o disminuir yo por lo general como estoy en tierra donde hace mucho calor lo mantengo en 75% y una vez lo, lo hayan hecho eh, vamos a dar clic en guardar vamos a clic en guardar y luego presionamos ya B, B, B y nos salimos de ahí. y así eh, aumentamos la velocidad del ventilador de la consola Echo 360 bueno eso es cierto por hoy, o no olviden suscribirse si tienen algún inconveniente con la consola me pueden eh, escribir y yo trataré de ayudarles ya que sé algunos truquitos pero no subo no costumbro subir tutoriales de este tipo eso ha sido todo por hoy espero que lo disfruten y no olviden suscribirse chao